Esa mitad es una cubia, que teníamos de sacar, cumbia, algo que no podíamos, que ha venido a verdes. Ahora sí, ahora sí, vamos a poner esa joya colombiana. Uriana. Quiero dedicar en especial a todos los coleccionistas, pero siempre que pongo una copia de esa magnitud, se la dedico en particular por la familia Márquez, a periodo de los Baños, ahí en el barrio de Carme, donde estaremos primeramente. Dios, el día 18 nos vemos, será con mi amigo Isabel, aquí estaremos en una transmisión donde estarán presentes dos grupos de baile de renombre, sí, el a la de Portal, de que de Portal, de Portal, de Portal, de a de Portal, de Portal, de de Portal, de Portal, de Portal, de Portal, a los, a los de, periodo de los, de los, de de Portal, de Portal, de de Portal, de vamos allá? vamos, allá? ¿Vamos allá? Dice Ay, claro. dice Ay, claro. dice. el loco vamos sí, Colombia que sí, sí, es homenaje para Mello ¡Eso mi chamaco! ¡Eso es mi mejía! ¡Los Willis de la Buebla! ¡Es Ahí anda los amigos, gustó! ¿Suscríbete? Ayer el video de los baños. Aquario, píssis. Aquario, salvado, mate. Aquario, cachate, grabate, baby, cachate, grabate, Roma Rigues, venga los las locales. ¿Cómo dices? ¿Cómo lo dices? ¡Abrás, no! La gente que acá... la copia los dos a mi a La, madrina, la chica y el cumbio, chula. La ladrina La poca chica Que cumbia chula Había en la colombia en el árbol ¡Eres un ¡Oye, cabrón! ¡Cabe el rato! ¡La libre